¿Eh? Pero bueno, ¿qué haces encima del sofá sin mi permiso? Um, bueno, esto um, es que papi hace ya un poco de frío y claro. Bueno, si es por eso vale. <risa> Pero vaya, si hemos subido para jugar. Calla Mimi, que nos va a castigar. ¿Cómo jugando encima del sofá? Encima de la cama. La, la, la, la. ¡No! ¡No! Y, ¡No! y mordido tus este tiene? ¿En serio? Bueno, ya que estás, dile que le hemos prendido fuego a su consola favorita. Mordisteo la nariz uh, uh, uh, uh, no tiene solución os habéis pasado de la raya así que castigada ¿Y si sí, nos escapamos? Sergio se ha quedado dormido. Deja que me lo piense. Ya está, decidido. Nos vamos a escapar de esta prisión de cartón. Vamos, Mimi. Hay que buscar alguna forma de salir de aquí. Ya, ya. Yo estoy buscando, pero no encuentro nada. ¿Y por la reja? Al fin y al cabo son de cartón A ver, pues sí que son de cartón Pues aunque sean de cartón No me cabe la cabezota que tengo La verdad es que es un poco grande, sí <ríe> Oye, no te pases ni un pelo, ¿eh? Por aquí tampoco paso ¿Y si buscamos otra manera de escapar? Pues creo que va a ser lo mejor ¡Ya era hora! ¡Mira esto, Basha! A ver... ¡Oh! ¡Parece que por aquí podemos escapar! Uh, uh, ¡Yo no puedo! A ver, ¿yo? ¡Uy, uy no! ¡Yo soy muy pequeña! <ríe> que esto es un pasillo y hay bolas de colores ¿Bolas de colores? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué miedo! ¡Barsa, ten cuidado! ¡Pero que no pasa nada! Las bolas de colores son súper divertidas ¡Ay, qué miedo! Yo me voy de aquí Va, Mimi, que ya no hay peligro Vale Pero es que ya no me fío ¿Encerradas otra vez? Calla, Mimi, que ya lo veo. Hay que buscar alguna manera de salir de aquí. Pero es que hay un montón de bolas, Tasha. Hay una cerradura en la pared, por lo que tiene que haber. más tarde ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Otra vez encerradas! ¡Ya estoy muy cerca! encima del sofá Con esas caras. ¡Dasha! ¡Que no te das cuenta! ¿Cuenta ¿Ah? de qué? Que nuestra escuela ahora es de cartón. ¡Normal! Si dejan entrar a perros por dioseros como a Dasha, pues claro. Es normal que nos pongan en un colegio de cartón. ¿Pero qué estáis diciendo, chicos? Una escuela de cartón, dicen. Claro. Y la profesora es mi hermana cachorrita Mimi. Vaya imaginación tenéis. ahora no le demos la cara. ¡Perfecto! Ahora nuestra profesora es un bebé que no mide ni dos centímetros. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ha sido un fallo técnico! ¡Venga, chicos! Ahora os haré unas preguntas para saber vuestro nivel académico. ¡Buenos Aires, profesora! ¡Error! La capital de Argentina es Malos Aires. Tienes que repasar las capitales, Nala. ¿Pero qué está diciendo? Max, te toca. ¿Cuánto es? Dos más dos más dos. ¡No! Las matemáticas se me dan fatal. Eh. ¡Sí, sí, sí, sí! sí ¡Correcto! ¡Muy bien, Max! ¡Eres un experto matemático! ¡Estás segura! ¡Ahora te toca a ti, Spacey! ¿Cuál es el mejor amigo de las personas? ¡Oh, qué pregunta más fácil! ¿Todo el mundo sabe que el mejor amigo de las personas son los perros? ¡Está clarísimo! El ¡Sin él no podrían vivir! ¡Correcto! ¡Muy bien, Stacy! Por lo que veo, eres la mejor estudiante de la clase. ¿Qué? Esta profesora me cae bien. ¡Dasha, tu turno! ¿Cuál es el alimento más peligroso para un perro? ¡Bien! Esta pregunta es imposible que la falle. ¿El chocolate o la uva, señorita? ¿Qué? ¡Incorrecto! ¡Está malísimo! Eh, ¡No tiene idea de nada! Ahora es la clase de química. Cada uno escogeréis uno de estos líquidos que veis. Y luego los mezclaremos para ver su reacción. ¿Qué os parece? ¡Emocionante! ¿No? Profesora... No crees que puede ser un experimento un poco peligroso? Sí, yo creo que esto es muy peligroso. Mimi, no tienes ni idea de lo que haces. Yo te apoyo, profesora. A tope con el experimento peligroso. Así me gusta, Stacy. Punto positivo para ti y a los demás. Un punto negativo. Al próximo punto. Al despacho del director. ¿Cómo es? ¡Todo listo para ver qué pasa! ¡Vaya! ¡Aquí huela perritos salientes! ¿Cómo vamos a estudiar si es un examen sorpresa? ¡Ah! ¡Se siente! <risas> Comienza el examen. Tenéis cinco minutos. Yo, mientras tanto, voy a descansar. ¡Qué mal! Se me dan muy mal los exámenes. Lo mío es el recreo. Como estudio cada día, este examen es realmente... Fácil. Yo tengo una chuleta preparada para estas ocasiones. <risas> ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se ay. me da muy bien los estudios, pero me pongo muy nerviosa en los exámenes! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Le voy a preguntar a Nala! Nala, ¿qué has puesto en la pregunta 2? Dasha, no te lo voy a decir. Tienes que ser capaz de hacer tu propio examen. Pero Nala, es que estoy muy nerviosa. ¡Ah! ¡Pillé, ¡Ahora mismo al despacho del director! ¡No, profesora! ¡Pero, papi! ¿Eres tú el director? ¡Basha, muy mal! ¡Copiar es una de las peores cosas que puedes hacer! ¡Que sepas que voy a llamar a tu padre! ¡Pero si eres! ¿Me estás escuchando? ¿Dalsa? ¡Dalsa! ¿Qué me escuchas? ¡Papi! ¿Dónde estoy? Te has quedado dormida dentro de esta caja de cartón Anda, que vaya al sitio más raro tienes para dormir ¿Caja de cartón? ¡Ah! ¡Cartón no! ¡Pero Dalsa! ¡Si solo ha sido un sueño! ¡Sí! ¡Un sueño! ¡Ja, <risa>